Dice así el padre Agustino Tomás de Kempis, en su obra Imitación de Cristo, alabada por grandes santos como San Ignacio de Loyola, y que era el librito preferido de Santa Teresita del Niño Jesús. Cristo en el mundo fue también despreciado de los hombres, y desamparado de amigos y conocidos en la mayor necesidad en medio de los oprobios. ¿Cristo quiso padecer y ser despreciado, y tú te atreves a quejarte de cosa alguna? ¿Cristo tuvo enemigos y detractores, y tú quieres tener a todos por amigos y bienhechores? ¿Cómo será coronada tu paciencia, si no tienes que sufrir adversidad alguna? Si no quieres padecer ninguna contrariedad, ¿cómo serás amigo de Cristo? Padece con Cristo y por Cristo, si quieres reinar con Cristo.